Estamos eh, con una entrevista con la profesora Alicia Puleo y una conversación que vamos a mantener esta tarde eh, sobre feminismos, sobre su propia trayectoria y eh, las enseñanzas y los aprendizajes que, que tenemos en esos campos y en, y en algunos campos más específicos. Buenas tardes, Alicia. Un placer. Buenas tardes, Fátima. Un placer compartir este este ratito eh, contigo y poder charlar y poder eh, seguir aprendiendo. Yo empezaría pidiendo que nos contaras quién eres, o sea, por qué estudiaste filosofía y quién es Alicia Puleo. <risa> Difícil, para comenzar, una difícil pregunta. <risa> pues, a ver, eh, trataré de responderla, pero bueno, <risa> es una pregunta existencial. A ver... Para una filósofa. <risa> ¿Por qué estudié filosofía y, eh, y quién, quién era... ¿Quién era Alicia hace, hace mucho tiempo? ¿no? ¿Quién era Alicia de pequeña? Eh, pues Alicia de pequeña era una niña muy estudiosa <ríe> y mmm, curiosa en el sentido de preguntarse por todo. Una de las cosas que recuerdo de, que tienen que ver con esto de, de elegir filosofía es que yo de, de muy pequeña me no sé realmente qué edad, pero me preguntaba, bueno, a ver, el infinito, ¿qué es el infinito? Porque yo decía, bueno, el infinito es algo que eh, es más allá de un límite, ¿no? Entonces, el límite, pero más allá. Entonces empezaba a pensar en el cosmos y, y luego decía, bueno, pero siempre llegaba a un límite, imaginaba un límite y luego más allá problema del infinito. Ese <ríe> era un problema que me preocupaba cuando era muy niña. ¿no? Entonces creo que hay cosas que, eh, que están ahí, ¿no? Aunque Jasper dice que eh, los niños siempre tienen preguntas filosóficas, y es muy probable que todos los niños se hagan preguntas filosóficas eh, y luego se olviden porque, porque el, sus derroteros van por otros lados. Pero en el caso mío, al haber elegido filosofía, eh, pues he seguido haciéndome preguntas y he recordado, he logrado recordar esas, esas, esos interrogantes de, de mi infancia. ¿no? Pero, mmm, bueno, yo creo que era sobre todo el hecho de que en mi casa se leía mucho, eh, se leía autores de literatura pero que tenían mucho contenido metafísico eh, autores del siglo XIX eh, novela del siglo XIX pero con mucho contenido filosófico y eso creo que fue lo que me eh, indudablemente me llevó a la, me llevó a la filosofía ¿no? mm, luego cómo me llevó o qué me llevó al feminismo eh, bueno supongo que es también complejo de o quizás más complejo aún de, de, de, de responder pero sí que diré que me regalaron el no. segundo sexo de Simón de Beauvoir cuando tenía 16, 17 años y, y eso también decidió eh, me decidió a estudiar filosofía. ¿no? Yo estaba dudando entre estudiar literatura, filosofía, eh, matemáticas o, o veterinaria. Y, y finalmente decidí filosofía por ese libro. O sea, eso, ese fue un poco el origen, o ¿no? uno de los orígenes, de, de esa elección que es una elección constituyente porque eh, así como hay elecciones que te hacen eh, que son intrascendentes hay elecciones como la de la carrera universitaria que te van a constituir que van a, eh, te van a forjar y van a determinar un poco quién eres ¿no? entonces eh, esa, yo creo que a la pregunta de quién soy, bueno tienen mucho mucho que decir las lecturas, eh, las experiencias infantiles. ¿no? Mm. Eh, tú hablas mucho mm, y recuerdas mucho el, tu participación en el seminario Feminismo e Ilustración. ¿no? ¿Qué papel qué era el seminario? ¿Y qué papel ha tenido en tu vida y en tu pensamiento el, el Seminario Feminismo e Ilustración? Ha tenido un papel importantísimo, ¿no? porque mmm, en mi carrera, eh, cuando hice la licenciatura de filosofía, eh, yo realmente no, no, no puedo decir me gustó la carrera, no puedo decir que no me gustó, me gustó la estudié con pasión, pero eh, no encontré nada eh, que tuviera que ver con Simón de Beauvoir. Ni siquiera se lamentaba nada. Eh, en cambio, cuando conocí eh, a Celia Moros y, y a su y a, y a lo que y lo que ella hacía en en la Universidad Complutense de Madrid, que en los años 80 estaba ella tratando de formar un grupo de investigación en feminismo e ilustración ¿no? entonces ahí ahí se cumplió se cumplió mi, mi, mi deseo que era cuando comencé la carrera que era eh, encontrarme con algo similar a, a lo que había sido mi lectura de, de Simón de Beauvoir ¿no? o sea que eh, fue como el cumplimiento de, de, de ese origen de la elección de, de la filosofía. Um, el seminario, bueno, ella, yo estaba en ese tiempo eh, trabajando en Francia y, y había comenzado la tesis allí y, y cuando cayó en mis manos el libro <coughs> suyo, hacia una crítica de la razón patriarcal, eh, yo pensé, esta tiene que ser mi directora de tesis, yo no la conocía. Y, y entonces le escribí desde Francia. ¿Cómo explicarías qué es el feminismo? así ¿Una primera aproximación? ¿Qué es el feminismo? Pues es un pensamiento y una praxis. Eh... Una, un pensamiento y una praxis de la igualdad ¿no? entre mujeres y hombres, y, y un análisis, como pensamiento, un análisis del sexismo y del androcentrismo, ¿no? y como praxis, pues, un, un esfuerzo... Eh, Individual y colectivo, porque esto es muy importante, ¿no? Es, en tantos movimientos es, es colectivo, ¿no? Para eh, transformar la sociedad. Y yo creo que eh, es un movimiento en ese sentido muy exitoso porque ha conseguido eh, en, en unas cuantas décadas muchísimos muchísimos cambios, ¿no? Aunque, bueno, unas cuantas décadas largas, porque si consideramos que eh, empieza eh, en Europa, por lo menos, empieza ¿m con eh, con los movimientos eh, de las de las y los ilustrados. Y las obras, ¿no? el pensamiento de los siglos XVII y XVIII, luego tenemos el sufragismo del XIX, eh, con un filósofo eh, y una filósofa muy, bueno, y más pensadoras y pensadores, pero digamos que como estrellas, ¿no? eh, John Stuart Mill y Javier Taylor, eh, pues llevamos mucho tiempo, ya llevamos siglos de, de movimiento, ¿no? Eh, un cambio quizás interesante eh, en estas últimas décadas ha sido que eh, el feminismo ha entrado en la academia. ¿no? Uh -huh. y, y al entrar en la academia, eh, el, el entrar en la academia tiene de bueno que, eh, que no vuelva a suceder como ha sucedido en, en otras ocasiones, que se pierda lo, lo pensado y lo, y lo conseguido. ¿no? O sea, eh, la academia tiene eh, la capacidad de ser una memoria colectiva, una herencia que podemos ir recibiendo, y que eh, impedirá en ese sentido que una nueva generación tenga que volver a pensar lo que otros han pensado antes. ¿no? Y criticado y conseguido. Dos conceptos que son centrales en el feminismo y que me gustaría que nos explicaras un poquito. El de patriarcado y de androcentrismo. Podías? Hmm. Bueno, patriarcado es un sistema. ¿sí? Eh, el concepto antropológico de patriarcado es el de un sistema eh, en el que los puestos clave de poder están ocupados, esto lo dice la antropología, no lo digo yo, eh, ocupados mm, mayoritaria o exclusivamente por varones. ¿no? Entonces, eh, los puestos políticos, económicos, militares, religiosos, ¿no? todo lo que son puestos claves dentro de una sociedad, eh, son puestos que normalmente excluyen a las mujeres. Por eso en la antropología se sostiene que en realidad todas las sociedades conocidas son patriarcales en el pasado y en el presente. ¿Mm? Uh -huh. mm, ese sería el concepto de patriarcado, o sea, un sistema de organización social. Mm, androcentrismo es el, es el sesgo de la cultura, es el que resulta de la exclusión de las mujeres. ¿no? O sea, si sí, pensamos que eh, en, en un patriarcado... ¿no? a los históricamente a los hombres se les ha asignado determinadas tareas determinada, determinados roles ¿no? como son los de la conquista fundamentalmente no el guerrero ¿eh? y ¿no? eh, el político ¿no? y, eh, y a las mujeres se les ha, ha asignado los roles del cuidado pues entonces eh, esto va a, a crear una, divi una división muy clara de género. ¿Mm? Eh, a, a su vez, estos, esta división no, no es simétrica, sino que es asimétrica en cuanto a su rango, porque mm. se considera mucho más importante aquello que realizan los varones que aquello que realizan las mujeres. El, las tareas del cuidado no son muy valoradas, ¿no? Sin embargo, fijémonos la importancia que tienen, porque eh, cuando, cuando somos criaturas necesitamos para poder sobrevivir, que nos cuiden, incluso a lo largo de nuestra vida y sobre todo en los momentos eh, de debilidad, de enfermedad, de ancianidad, etc., eh, es necesario el cuidado, ¿no? Y el cuidado como mantenimiento de la vida todos los días también, porque eh, necesitamos comer, necesitamos ropa limpia, etcétera, etcétera. ¿no? Necesitamos ser eh, cuidados. ¿eh? Sin embargo, la tarea del cuidado no es de lo más, eh, de lo más valorado. Incluso lo, las labores del cuidado o bien no son pagadas, o bien son pagadas con salarios muy bajos ¿eh? y esto es un resultado del androcentrismo un término que eh, se refiere al andros al varón ¿eh? y al eh, varón como centro ¿eh? y criterio de lo que es importante y lo que no es importante ¿eh? entonces una cultura androcéntrica es una cultura que eh, considera mm, que hay labores que, que son, como por casualidad, aquellas que realizan las mujeres, que son poco importantes. ¿eh? Y otras que son mucho más importantes y que, como por casualidad, las realizan los varones. ¿eh? El androcentrismo lo encontramos en todas partes. O sea, eh, si no tenemos... Una actitud crítica, eh, todas y cada una de las personas tenemos una mirada androcéntrica, porque eh, así somos eh, socializadas. Volviendo a las estructuras, digamos, eh, feministas, y me gustaría que hablaras un poquito de la cátedra de estudios de género. Tú has sido directora durante. Si no recuerdo mal, 10 eh, o casi 10 años eh, y en la Universidad de Valladolid eh, es una estructura eh, que en los temas de igualdad y feminismo es la estructura que tenemos como referente y como producción de conocimiento en nuestra universidad. Mm. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, yo creo que tuve 10 o casi 11, me parece, incluso, algo así. Eh, años y, y fue bueno pues un honor y, y también un placer el, el haber estado así eh, dirigiendo la cátedra eh, me parece bueno la cátedra ya había la cátedra surge de otra estructura anterior que es el seminario de estudios no sexistas que, eh, que ya existía anteriormente y que en un momento determinado se convirtió, eh, se, se recicló y se convirtió en, en algo más ambicioso, ¿no? que eh, fue la Cátedra de Estudios de Género, que es la Cátedra de Estudios de Género. ¿no? Eh, pues yo creo que la labor de la cátedra, no bueno, no hace falta ni demostrarla, ¿no?, eh, todos los, toda la, la, la, la, la inmensa tarea de formación que, que, que ha tenido y tiene, eh, digamos que de alguna manera compensa el, el hecho de que todavía no, no esté eh, el pensamiento feminista, eh, totalmente consolidado ¿sí? en la universidad. Entonces, eh, la tarea que lleva es esa, ¿no? Es también una tarea de extensión hacia afuera de la universidad, porque eh, los cursos, los eh, proyectos que, que se han hecho, eh, todo esto es un, una gran labor de transferencia del conocimiento eh, que influye y que ha influido y sigue influyendo directamente en la sociedad, ¿sí? dado que es un tema también muy social. ¿no? Por poner un ejemplo, eh, todo lo que se ha hecho sobre el tema de violencia de género eh, ha, ha ayudado a formar una conciencia social en un momento en el que eh, desde desde las instancias jurídicas desde muchas partes eh, se estaba intentando justamente hacer ese cambio no entonces la universidad ha cumplido su, su labor su parte eh, ayudando a la formación ¿sí? tanto de, de especialistas como como simplemente la opinión pública ¿sí? uh -huh. ¿Sí? Además de filósofa y escritora, diriges la colección Feminismos, de la editorial Cátedra, que acaba de cumplir 30 años. Creo que merece la pena que comentes un poquito. Además mm -hmm. acabáis de lanzar un libro precioso, que es Ser feministas, pensamiento y acción. Después mm -hmm. hablamos un poquito de la acción, pero habla de esa, de esa labor y de, ese, de esa colección... Pues sí, es una colección que en 2020 ha cumplido 30 años, eh, es la colección del, del feminismo en España, eh, es pionera ¿sí? eh, y tiene desde sus orígenes tiene por función el mm, proveer de, de títulos en castellano a, las, eh, a los estudios feministas y de género. Entonces, se publican obras de autoras eh, hispanohablantes, pero también se publican eh, traducciones de autoras de, de muy diverso origen, eh, de manera que se tenga, porque se comprendió justamente, eh, fue a través de un convenio de la Universidad, de Valencia y de la Editorial Cátedra, eh, y en aquel tiempo del Instituto de la Mujer, ahora ya hace años que, que el Instituto de la Mujer no, no participa, eh, pero esa, esas instituciones comprendieron que había una cantidad de material eh, científico innovador en distintas áreas, porque eh, área de sociología, psicología, filosofía, literatura, bueno, <ríe> de, geografía, historia, eh, de todo ¿eh? que se estaba eh, generando internacionalmente y muchos de esos títulos no estaban eh, al alcance de quien no leyera en inglés, en francés, en otras lenguas. Entonces, eh, traducción ¿m? de los clásicos del feminismo y de las eh, investigaciones de vanguardia, y por otro lado, mmm, publicación a investigadoras e investigadores que eh, generarán conocimiento en esos, en es, en ese, con ese enfoque, ¿no? Eh, uh -huh. innovador Esa, ese era el objetivo y sigue siendo el objetivo de, de la colección feminismo que tiene eh, un prestigio muy grande de hecho para poder publicar ahí hay que esperar porque hay lista de espera es, un, es, muy, es muy complicado pero, pero es verdad que eh, publicar ahí eh, es, es una pequeña consagración. ¿Nos quieres comentar del libro Ser Feministas, Pensamiento y Acción? Me pareció un libro precioso. <risa> sí, además. ¿lo, no... lo es, lo tengo por ahí. <risa> lo es porque... Eh, lo tengo aquí. Es, es de, ah, mira, ahí está. <risa> oh. <risa> <risa> Bueno, ese libro no se parece al resto de la colección, porque el resto de la colección pues, son estudios ¿no? muy sesudos. Eh, este también es un estudio sesudo, pero tiene imágenes, a diferencia del resto. <risa> y luego también tiene una vocación, eh, tiene una vocación de, de difusión, de, de introducción al pensamiento feminista. Eh, es como una especie de, de, de diccionario de, de conceptos clave y mmm, lo, lo ilustró eh, Verónica Perales, que es una profesora de arte eh, y artista, una profesora de arte de la Universidad de Murcia y artista, uh, hipermedia, hiper, hiper <ríe> se, se, se autodefine, eh, y, y lo hizo con muchísimo gusto realmente, con una serie de ilustraciones muy originales en torno al concepto de la cabellera ¿sí? oh. y, y de, y de todos lo los atributos pilosos que, que tienen que tienen que tiene el ser humano ¿no? que tiene que ver con también con, con las diferencias de sexo etcétera y, y con y con la construcción del género como la parte social ¿no? entonces eh, en ese libro participan si mal no recuerdo 41 autoras y autores eh, que a, a quienes se les encargó, o les encargué, porque lo coordinaba yo, eh, relacionar un concepto del feminismo con un lema de las manifestaciones feministas o de los, o un lema de, de alguna autora muy conocida o clásica ¿no? del feminismo, como del tipo... Simón de Beauvoir o Betty Friedan, bueno, eh, entonces el trabajo estaba orientado justamente en el sentido de relacionar la teoría y la praxis. ¿no? Eh, es eh, es mm, esa relación ¿no? entre los lemas que corean eh, muchas veces las jóvenes en, y, no, y no tan jóvenes en las manifestaciones del 8 de marzo con eh, la teoría que hay detrás ¿no? uh -huh. y eso explicarlo en un texto breve de, de dos folios una cosa así indicando mm, material eh, bibliográfico o o audiovisual, ¿no? eh, ficcional o documental, que eh, pueda ayudar a comprender ese concepto. Ese es el, ese es el libro, el, es la esencia de ese libro, y, y bueno, pues creo que quedó, además de todo eso, muy bonito, porque, sí, sí. <ríe> estéticamente muy bonito y muy, Sí, y una introducción muy interesante al pensamiento feminista. ¿no? Mm. Enlazando con eso de la praxis, que me parece eh, interesante e importante, eh, hay gente que critica el feminismo como un movimiento elitista, ¿no? alejado de la realidad cotidiana de las mujeres, digamos así, comunes, ¿no? o que algún... A, a, He leído en algún en algún texto eso de las mujeres eh, comunes. Sin embargo, eh, lo de los lemas me recuerda rápidamente cómo el feminismo está en las calles ahora mismo y además con una vitalidad eh, enorme. como ves esa esa evolución y ese papel del feminismo en eh, al conjunto de la sociedad, no? A... El feminismo en tanto movimiento social es, eh, tiene siempre sus, eh, sus subidas y bajadas, como todo movimiento social, ¿no? Entonces, ahora estamos en un periodo de cúspide, o sea, el movimiento feminista tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo arrastre y, eh, y gente que antes nunca se hubiera declarado feminista... Eh, yo recuerdo que <ríe> a veces a, a, a alguna persona me ha dicho, así ¿Eh, tú te ocupas de eso de la mujer, <ríe> ¿no? Eso de la mujer. Así como diciendo, ¡qué raro! Bueno, eh, y no estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? pero bueno, sí, años. Eh, a lo mejor 15 años, 20 eh, mm, ya, eso era como que no se podía ni nombrar feminismo, no, no, no, no es, era eso de la mujer, ¿no? Y ahora todo el mundo es feminista, ¿no? <ríe> porque así son las sí. cosas, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, bienvenido sea el. el la, la des, bienvenida sea la adhesión al feminismo, porque eso trae buenas cosas, eh, facilita cambios en las conductas, etcétera, ¿no? eh, También banalización, por supuesto, ¿no? eso es siempre es así, pero pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, que el movimiento feminista sea un movimiento elitista. Yo pienso que mm, a las élites intelectuales eh, el feminismo no les lleva, eh, no, les, no les aporta intereses propios, o sea, no les aporta beneficios muchos. Uh -huh. ¿no? Es una cuestión de sentimiento y de convicción. Porque <ríe> si el esfuerzo en, eh, en estudiar, en escribir, en lo que fuera el feminismo, por lo menos en el pasado, ¿eh? no sé ahora, pero en el pasado eh, el esfuerzo mm, puesto en el feminismo eh, se aplicaba a, a un tema que no molestara a nadie, pues era mejor recibido. <ríe> Entonces... Eh, el que encima se les eh, criticara a las feministas ser elitistas, o ser, eh, sí, ser elitistas por, por el hecho de tener una formación intelectual o lo que fuera, pues me parece muy, muy, una broma de mal gusto, ¿no? Mm, el feminismo como pensamiento de la igualdad es un pensamiento que se preocupa eh, mucho ¿no? justamente por, por las mujeres que peor lo pasan porque eh, eh, a ver la situación de las mujeres no es la misma en todas partes ni, ni, y en una misma sociedad depende de, de la clase social del grupo social de muchísimas cosas ¿no? pero el feminismo, siempre se dijo, es un internacionalismo en el sentido de que se preocupa eh, incluso por situaciones mm, dramáticas de mujeres que eh, no conocemos y ni conoceremos a lo mejor nunca. Uh -huh. es, un, es una sororidad, o sea, es un sentimiento de fraternidad en femenino, ¿no? Sororidad. Uh -huh. Uh -huh de alianza podríamos decir aunque no sí, de alianza por, claro, no bueno, por lo menos como objetivo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero decir que el feminismo, que, que es verdad que yo lo he oído muchas veces, que el feminismo es cosa de eh, de mujeres intelectuales ociosas es también decir es negar ¿eh? que existan brotes feministas, que existan impulsos feministas en mujeres pobres o mujeres muy, muy, muy oprimidas. Y, y eso es falso, porque eh, esas mujeres, como todo ser humano, en algún momento, eh, por lo menos piensan o, o incluso actúan eh, en un, una manera que podemos denominar feminista. No siempre, pero cuando se dan las circunstancias, sí. Bueno, y además eh, enseguida tendremos el 8 de marzo, que además el protagonismo fue de mujeres obreras, ¿no? Fue de una fábrica que, que reivindicaron sus derechos e intentaron transformar su propia realidad y transformaron la realidad de muchas, ¿no? Claro. Por eso yo creo que eh, la película sufragista que se, se estrenó hace unos años mm. eh, tenía una perspectiva interesante eh, y, e innovadora porque <coughs> eh, el sufragismo, que había sido fundamentalmente un movimiento de mujeres de clase media que podían permitirse el que tenían una formación y que tenía y que podían permitirse algún tipo de, de rebeldía, ¿no? Uh -huh. eh, siempre había sido presentado así, pero también en el sufragismo hubo obreras y esta película sufragista, eh, que emocionó a mucha gente, por cierto, eh, eh, mostraba a una mujer obrera ¿no? y toda la opresión terrible y la explotación que sufría en el capitalismo salvaje del siglo XIX, eh, en, la, en, en, la, en las fábricas que, que contrataban solo a mujeres para labores de lavandería o textiles, ese tipo de cosas, y, y, y muestra claramente que... Eh, su, sus intereses, ella estaba defendiendo sus intereses y sus convicciones. ¿no? Entonces, renovaba un poco la imagen del sufragismo, completándola. Sí, también eh, el tema de la lucha de las mujeres negras, en, bueno, en diferentes lugares, pero eh, en Estados Unidos ha sido también muy importante, no, no solo... Mujeres blancas de clase alta o, o entendidas como élite. Sí, sí claro. Eh, lo que pasa es que cada m, grupo social tiene su tiempo muchas veces, ¿no? Necesita su tiempo para reaccionar a algo. Eh, cuando se produjo el feminismo de los años 60-70, eh, al principio... Las, feminis las mujeres afroamericanas en Estados Unidos eh, consideraron que el feminismo no tenía nada que ver con ellas. Uh -huh. mm, y lo consideraron pues un movimiento que, bueno, que ellas no, no, no, porque la lucha, eh, ellas la asimilaban a la lucha eh, antirracista, uh -huh. o sea, en la que estaban implicadas. Y, eh, y sus compañeros eh, de lucha eh, les decían que, que ellas no tenían nada en común con, con las feministas blancas. ¿no? Pero muy rápidamente, en unos años, ellas mismas eh, desarrollaron posiciones feministas. No fue al mismo tiempo exacto, pero fue un poco después. Y porque, como digo, eh, los grupos humanos y las personas individualmente eh, tenemos nuestro tiempo también psicológico y sociológico ¿no? que eh, respetar. ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de ecofeminismo, porque si no <risa> sí. Sí, sí. Tenemos tantas cosas me hablar de tantas cosas eh, contigo ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Cómo llegas al, al ecofeminismo? Pues a ver yo siempre había pensado que, que había llegado al ecofeminismo porque una investigadora amiga del seminario feminismo e ilustración me había prestado un libro de una teórica anglosajona eh, sobre ecofeminismo. Eh, y digo que siempre había pensado que llegué así porque después, con el tiempo, me di cuenta de que, eh, de que eso fue como un detonante, pero que en realidad eh, el, el terreno yo ya lo tenía abonado para eso porque en mi casa, eh, mi familia materna, que, que era de origen asturiano, eh, eran, había sido naturista, mmm, de los naturistas ¿no? primeros, del principio del siglo XX, eh, finales del XIX, eh, habían sido hasta, hasta vegetarianos, o sea que... Eh, que había ahí todo un interés, en mi casa había mmm, cantidad de libros eh, sobre cómo eh, cuidar la salud, eh, llevando una vida natural, lo más natural posible. Entonces, claro, <risa> eso, eso estaba ahí como, como un sedimento, ¿no? Que cuando <risa> llegó <risa> un libro actual, eh, que trataba de ecofeminismo, pues me encantó, claro, ¿cómo no me iba a encantar? Uh -huh. eh, en fin, eh, yo creo que fue esa combinación, ¿no? que llegué así. Eh, luego, al ir, eh, al ir profundizando, me fui dando cuenta de que el problema ecológico, la crisis ecológica, eh, es el gran problema de, de nuestro tiempo. Mm, un problema que ahora estamos viendo cada vez con más claridad, ¿no? Hasta el punto de que se ha declarado la emergencia climática. Eh, yo empecé en el siglo pasado <ríe> con esto, eh, como mucha gente que empezó... Tempranamente, y, y bueno, y cuanta más información tienes, más comprendes eh, que es una cuestión que tenemos que resolver si queremos mm, continuar existiendo como especie, así, así de sencillo, ¿no? ¿Y qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo surge como una, eh, como la combinación, podríamos decir, de eh, la perspectiva ecologista y la perspectiva feminista. Uh -huh. mm, es una teoría, nuevamente es como el feminismo, es, es una corriente del feminismo eh, y una corriente que actualmente está en auge, ¿no? Eh, una corriente que fue muy minoritaria durante mucho tiempo, todavía lo es, ¿no? es minoritaria. El feminismo todavía no ha tomado conciencia en su totalidad del problema ecológico eh, y el ecologismo tampoco ha tomado conciencia feminista. ¿no? Entonces el ecofeminismo surge de esa confluencia, de preocupaciones y de temáticas eh, y mmm, trata de examinar en qué sentido el vivir en una sociedad patriarcal tiene eh, efectos digamos negativos para para el medio ambiente o para la naturaleza ¿no? Eh, re, examina también mm, la, nuestras relaciones con los otros animales, mm, preguntándose si son justas, mm, si deben modificarse, mm, cómo nos afecta incluso a, a nosotros como seres humanos el... Ser eh, el, el estar en el mundo como de una manera que no es eh, realista, ¿Mm? o sea, estamos en el mundo como si fuéramos mm, espíritus alados, ¿no? <ríe> o sea que no reconocemos eh, la dependencia que tenemos con respecto a los ecosistemas, no reconocemos el parentesco que tenemos con las otras especies animales y todo eso nos lleva a una visión fantasiosa y muy peligrosa de nuestro propio ser al principio me preguntabas quién soy <risa> pues puedo decirte ahora que soy pues una persona al menos consciente de, de la, de la, del parentesco y de la pertenencia a una red de la vida, ¿no? que estamos continuamente desgarrando y destruyendo con eh, formas impropias de, de, de actuar y que eh, terminan revirtiendo... So, con situaciones eh, muy negativas para nosotros mismos ¿no? pensemos en la pandemia la pandemia, esta pandemia que estamos viviendo es el resultado de esto lo han dicho los científicos no lo digo yo eh, que desde la filosofía no podría ser tal afirmación pero sí eh, desde la, los datos científicos que las pandemias, esta y las que vendrán, están relacionadas con la destrucción medioambiental, o sea, eh, que nos lleva a ir invadiendo territorios ¿sí? en donde los animales tienen, eh, son portadores de virus que, para los cuales no estamos inmunizados. ¿sí? Entonces, en, esa, en ese avance destructor y colonizador que tenemos como que no se puede parar como que hay que crecer sin parar ese crecer sin parar es lo que nos ha traído aquí a una situación distópica en la que apenas nos podemos relacionar y cuando lo hacemos tenemos que cubrirnos ¿no? para protegernos porque no hay más remedio que hacerlo pero eh, nuestra calidad de vida ha disminuido de una manera drástica. Y además en muy poquito tiempo, ¿no? Es... Ha sido, vamos, ha sido desolador eh, y lo malo es que es solo un anuncio de lo que vendrá. Mm. <ríe> la, la filosofía nunca fue de de dar <ríe> alegrías de ale, dar muchas alegrías, ¿no? Se supone que lo que hay que dar es conciencia, <ríe> distracción. Pero además, hablando de las crisis y de incluso de esta pandemia, al final siempre las personas, lo, la, la, las poblaciones más vulnerables son las que más sufren las consecuencias de de todas las crisis, ¿no? Y con eso quería enlazar porque te oí decir algunas veces que te mueve promover un mundo con menos sufrimiento para todos. Y ¿Tiene eso que ver con los cuidados, con el ecofeminismo? Sí, claro. Efectivamente, porque eh, cambiar eh, y cambiar el modo de mirar el mundo, ¿no? eh, mirarlo para cuidarlo y no para dominarlo, ¿no? Eh, eso, es, eso es fundamental para que haya menos sufrimiento en el mundo, porque como bien señalas, son los más débiles, los más vulnerables quienes más sufren. ¿eh? Eh, no aquellos que necesariamente han provocado el problema, sino los que eh, los que están más expuestos eh, y, y quienes están más expuestos pues son eh, las, los grupos humanos eh, pobres pensemos por ejemplo en en América Latina por, por poner un caso, aunque podría ser también eh, África, eh, en territorios mmm, que están siendo sometidos a, a presiones eh, ambientales tremendas, a acciones de destrucción, de megaminería, eh, de extracción salvaje de, de recursos, eh, pues esa gente es la que primero sufre las consecuencias del deterioro ambiental y sobre todo las mujeres, no solo las mujeres, pero las mujeres y los niños y niñas eh, que por eh, razones eh, biológicas son también eh, más vulnerables a los tóxicos, a... A, a lo que es el envenenamiento del agua, del aire, de la tierra. Entonces, la pobreza, el hambre, pero no solo el hambre, sino también la, la contaminación. Entonces, eh, el cambio climático que va a producir millones de desplazamientos, ya está produciéndolos, eh, va a afectar en primer lugar a esas poblaciones. Luego vendrán las otras, porque tampoco, ya nadie se va a librar, pero uh -huh. eh, desgraciadamente pueblos que no han sido responsables de tomar decisiones destructivas con respecto a la naturaleza, sin embargo van a ser eh, los primeros, son los primeros ya. Eh, uh -huh las primeras víctimas ¿no? luego los animales los animales no humanos ¿eh? que son absolutamente inocentes y que van a ser los primeros y son los primeros en sufrir esas esas condiciones ¿no? porque Además, cuando... estamos viendo la extinción, la extinción de especies claro la sexta extinción que lleva un ritmo brutal ¿eh? Sí. no no hay justicia pero tu libro sobre ecofeminismo habla ecofeminismo para otro mundo posible ¿no? al final tiene un mensaje esperanzador y además una perspectiva ecofeminista específica digamos así ¿no? Y porque hay perspectivas ecofeministas diversas y, y tú planteas una perspectiva concreta eh, y haces una propuesta que es muy de pensamiento y acción. Háblanos un poquito de, de eso. A ver. yo creo que hay que tener lucidez para ver los riesgos y los problemas del futuro eh, pero también hay que tener eh, una respuesta que no sea mm, pesimista porque el pesimismo eh, es un conformismo también, en la medida en que bueno, pues ya no se puede hacer nada pues ya, vamos a dejar que hagan cualquier cosa, ¿no? No uh -huh. eh, tenemos que tener un modelo de sociedad y de cultura eh, que nos permita a todas y todos vivir en un mundo, como tú decías anteriormente, con menos sufrimiento, en un mundo que permita mayores realizaciones personales que no consisten en comprar y comprar y comprar sí. productos que nos <risa> vende el mercado, ¿no? Eh, sino que consiste en cosas mucho más interesantes que eso eh, en desarrollos personales en amistad en mmm, disfrute de la naturaleza etcétera, de la cultura entonces, conseguir una cultura ecológica de paz ese es el, ese es el objetivo final ¿no? ¿cómo se logra? Pues, entre otras cosas, transformando los modelos eh, de género que existen y que son negativos para las personas y para el medio. ¿Mm? ¿Qué diferencia? Bueno, no nos tenemos que alargar demasiado, ¿no es cierto? Entonces yo diré un par de cosillas eh, solamente. Eh, los ecofeminismos son variados, eh, hay diversos tipos, hay ecofeminismos que tienen una, una, un componente espiritualista, otros que, como eh, el mío, parten de la filosofía, no, de, eh, no, por ejemplo, de la teología, es que son distintos porque también son distintos los puntos de partida, ¿no? Eh, sociología, teología, filosofía, ¿no? Normalmente esos suelen ser los puntos de partida. Entonces, en mi caso, eh, y aquí retomo la, la relación con el, con el Seminario Feminismo e Ilustración, el Seminario Feminismo e Ilustración no tenía nada de ecofeminista, pero eh, eh, sí mucho de ilustrado, ¿no? Entonces, en un momento posmoderno como eran los años 80 eh, en el, y, y de los 80 para aquí, ¿no? en que eh, se tomó como, ya como un tópico el, la crítica al, a la ilustración y a los valores del racionalismo, etc., eh, del universalismo. Eh, el, el seminario Feminismo e Ilustración reivindicaba la radicalidad de, las, de los conceptos de igualdad, de libertad, de solidaridad, y um, un ecofeminismo como el que yo he desarrollado eh, y al que he llamado ecofeminismo crítico o ecofeminismo ilustrado eh, Justamente lo que hace es hacer una revisión de, de los valores ilustrados, ¿eh? pero no un rechazo de los valores ilustrados. ¿eh? Porque los valores ilustrados nos han traído mmm, cosas muy buenas, ¿no? como por ejemplo los derechos humanos. Entonces, muchas veces desde posiciones críticas, eh, nos olvidamos de que eh, no todo es malo en la ilustración. ¿no? Eh, podemos a lo mejor criticar eh, la idea de progreso relacionada estrictamente con la tecnología. Por ejemplo, los ilustrados tampoco hacían una... Tampoco tenía un, un concepto de progreso estrictamente relacionado con la tecnología, pero quizás después sí se fue eh, convirtiendo en eso. Eso lo podemos, lo podemos criticar, pero no podemos negar eh, la importancia extraordinaria y yo diría la condición sine qua non para el feminismo, que es el concepto de igualdad de todos los hombres. ¿sí? El valor de la libertad, el concepto de autonomía, de darse la propia norma racional, ¿sí? elegir la propia vida, todo eso es una herencia ilustrada. Y único feminismo que renuncie a eso, como hay, ¿sí? no creo que sea bueno para el feminismo. ¿no? Entonces yo diría que ese es un aspecto fundamental de la diferencia entre algunos ecofeminismos y mi planteamiento ecofeminista. Eh, luego, bueno, pues hay ecofeminismos que son más ecocéntricos, que, eh, digamos, plan tienen planteamientos éticos relacionados con la ética ecocéntrica, eh, que solo otorga valor al ecosistema y eh, ecofeminismo que también atienden, como es mi caso, a los individuos dentro de los ecosistemas, ¿no? eh, con una mirada eh, pues, de atención al, al trato dado a los animales no humanos, por ejemplo que también constituye una, una cierta diferencia yo diría esos dos casos después hay otras cosas quizás bueno una importante también es la el carácter no esencialista de del del fundamento de la fundamentación o sea que no eh, que no, no constituir a las mujeres como madres, en tanto madres, como único fundamento, de como único sujeto del, del ecofeminismo. Pues esto también es importante. Sí, porque algunos, algunos ecofeminismos mmm, vinculan mucho esa naturaleza femenina, ¿no? O la feminidad a la naturaleza. Y yo creo que ahí tú um, tienes un planteamiento muy distinto a esa perspectiva. Sí, efectivamente, porque, eh, a ver, si miramos eh, sin ideas previas, ¿eh? Eh, porque pensemos que históricamente eh, el patriarcado siempre nos ha definido a las mujeres como naturaleza o como más cercanas a la naturaleza. Entonces, insistir en esa idea, pues quizás no es una buena idea. Eh, eh, en cambio, um, la, a, a mi juicio, ¿no? la realidad es que tanto hombres como mujeres somos naturaleza y somos cultura. Uh -huh. Así. Entonces, ¿que, uno, que unos u otros estén más cercanos a la naturaleza, pues, pues yo creo que, que no. Mm, mm, ambos eh, tenemos una conexión, traemos, a, cuando nacemos ta, tenemos una historia filogenética, eh, está en nuestro cuerpo, por supuesto, eh, luego viene la cultura, que hace su trabajo, mm, nos desarrollamos como personas, pero pero no podemos negar nuestro digamos, nuestro nuestro nuestra conexión uh -huh. nuestro el hecho de que somos eh, frutos de un ecosistema enlazando con el tema de la cultura uh -huh. Alicia eh, qué papel um, no sé si eres más optimista o pesimista o tener la educación en la promoción de una cultura ecológica. Mm. Pues fundamental, ¿no? fundamental eh, insistir allí porque eh, creo que todavía no hemos llegado ¿no? a una. A una Educación ecológica eh, eficaz ¿no? y, y profunda. ¿no? Mm, me da la impresión de que seguimos eh, pensando que la educación eh, ambiental es únicamente... Eh, pues dar, dar nociones sobre reciclado o, bueno, o huerto ecológico, esas cosas están muy bien. Pero eh, no es solo eso. Eh, yo he sostenido eh, que, mm, lo he sostenido en el libro de 2011, en Ecofeminismo para otro mundo posible, y lo he desarrollado un poco más en en el de 2019 claves ecofeministas, eh, que una educación eh, ecofeminista, eh, ecológica ¿no? Ecofem y feminista, eh, eh, tiene que eh, tener más elementos y ser una educación emocional, una educación que no solo trae, eh, no solo aporte eh, datos. Los datos son importantes, hay que tener datos para entender las cosas, pero mm, también tiene que ser una educación emocional. Y una educación emocional es aprender a amar la naturaleza. Eh, amar a los animales, amar eh, las plantas. Eh, eso no se logra con una eh, suma de datos. Eso implica otra cosa. ¿Eh? Por otro lado, eh, si queremos que sea también una educación feminista, eh, habrá que mostrar, eh, por ejemplo, ¿eh? el papel de tantas mujeres en eh, la defensa, por ejemplo, de los territorios, la defensa... Eh, de, me refiero a la defensa ambiental ¿no? eh, el protagonismo de, de las mujeres en tantísimas mmm, actividades de cuidado ¿sí? el cuidado de, de, la, de lo que llamamos la naturaleza no para que las mujeres se queden ellas solas haciendo eso sino para enseñar a niñas y niños que eso es parte del ser humano y eh, y a algo que tienen que desarrollar mm -hmm. Mm -hmm. y que al final es el cuidado de nuestra casa ¿no? que no hay otra de nuestra casa común, efectivamente de nuestra casa sí. común sí. no tenemos otra no tenemos otra, hay, hay quienes creen que sí en una ocasión una profesora me dijo, no de la Universidad de Valladolid <risa> <risa> me me dijo que, ah, bueno, no importa, porque cuando terminemos con este planeta nos vamos a otro. Eso se llama optimismo. Eh, o la conciencia. Sí, claro. Bueno, porque, claro, porque es no comprender hasta qué punto somos, nuestro cuerpo, es el resultado de las relaciones. Eh, ecosistémicas de este planeta y no de otro planeta y que en otro planeta probablemente podamos a lo mejor unos pocos sobrevivir pero en unas condiciones distópicas ¿eh? teniendo que utilizar máscaras para poder respirar o no sé cualquier cosa en definitiva nada nada que tenga que ver con la calidad de vida de nuestro de nuestra casa común ¿Mm? sí. Mira que ya estamos en un momento suficientemente distópico como para añorar eh, lo que vivíamos hace, sí, sí. hace un año, ¿no? Y, sí, y lo que más sí. Queda. ojalá esto sirviera, por lo menos por decir algo, no que para tratar de sacar algo positivo de esta, de esta situación distópica eh, para que la gente comprendiera... Eh, que caminamos mm, en la cuerda floja, bueno. y, que, eh, y que en cualquier momento esa cuerda floja eh, nos precipita al abismo, ¿no? y que por lo tanto hay que tomar medidas para eh, cuidar esa casa común. ¿no? Sí. <ríe> Todo sí. puede cambiar. Rápidamente. Y además, lo que pasa en un sitio afecta a todo el planeta, ¿no? Y nos afecta, nos ataña a todos. Así es. Hay muchísimos proyectos, esfuerzos, hay muchísima gente trabajando eh, en la educación, en el campo, en, en la restauración de, eh, del, del paisaje o del del medio de los ecosistemas hay muchísima gente ¿eh? trabajando en, en, la, en la protección de la fauna en el rescate de animales desventurados etcétera hay muchísima gente de buena voluntad que está haciendo cosas todos los días ¿eh? sí. para que la casa común ¿eh? sea vivible ¿eh? sí. Y, y creo que eh, todas y todos tenemos que sumarnos ¿sí? a esos esfuerzos y así eh, tendremos un futuro distinto. ¿sí? Última pregunta sería: ¿Tus retos y proyectos mm, para el futuro? Mm. ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué tienes? ¿Qué te ilusiona de aquí en adelante? A ver, el proyecto más inmediato que tengo es uno que he acariciado durante varios años, desde 2016 por lo menos, eh, que es el, el dirigir un curso que hacía falta, un curso de ecofeminismo eh, online. Y luego, bueno, pues tengo también pendientes algunos eh, proyectos como, eh, por ejemplo, seguir eh, en la investigación de los enciclopedistas, que es un, eh, es un trabajo que inicié hace un tiempo y, y lo tengo ahí esperando tener tiempo <risa> para poder sentarme a escribir. Eh, y otro proyecto más eh, es también en torno a un libro acerca de la cuestión de las normas y de las sociedades actuales, ¿no? ¿Qué relación con las normas eh, morales, etcétera? Entonces, eh, son esas tres, yo diría que son esas tres mis mis proyectos, por lo menos inmediatos. Pues qué interesantes y qué ganas de verlos eh, y de, de compartir también contigo este estos. Lo importante es siempre tener proyectos. Sí, exactamente. <ríe> Eso sí. es, porque somos seres teleológicos y la felicidad depende de tener un proyecto y un proyecto que que sea... Sobre todo yo creo que sea generoso, que, sea, mm, que abarque eh, mm, la relación con el mundo, ¿no? uh -huh. que, que sea amplio y, y que nos dé de esa forma pues, un sentimiento de unión y de mayor felicidad. Uh -huh. Muchísimas gracias Alicia por este rato, por, por esa oportunidad de reflexionar y de seguir aprendiendo contigo y muchas gracias por tu generosidad también al, como maestra, ¿no? Como maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.